El problema es que intervienen muchas manos o muchas cabezas para tratar de resolver un problema que realmente es sencillo si existiese la estructuración de un plan de gestión integral de residuos en el cual se considere tanto la red la generación de residuos, la recolección, el transporte y la disposición final. Pero lo más importante es la participación de la ciudadanía en la separación y selección de los materiales separadamente y que se haga una recolección también separada. Un día a la semana todo lo que es reciclable y otro día bastaría con los residuos que deben ir al relleno sanitario. Es justo que suban las tarifas, dado que el transporte es el costoso y en la práctica es el que gana. El operador de los rellenos sanitarios aquí y en todas partes del mundo realmente no ganan, Cubren los costos que esto genera porque al no existir una planificación exacta, se Debe trabajar solo con promedio, pero cuando se hacen las contrataciones se ponen eh, topes y generalmente por debajo. Entonces, por ejemplo, se dice que en Bogotá cada persona produce alrededor de 800 kilogramos de basura, pero si uno suma el barrido de calle, el comercio y lo que está en los sitios públicos, está sobre el kilo 200 gramos de basura persona a día. Además, no llega solo basura a los rellenos, se recoge barrido de calle, pero también demolición, desecho, eh, materiales en, en desuso, eh, se han encontrado pues, en el mismo relleno, neveras, lavadoras, etc. Los volúmenes son muy grandes. No es posible en la práctica y en la ingeniería buscar otro lugar. Lo que debe hacer es un uso eficiente del actual relleno sanitario. <música>